Epifanio Mejía La muerte del novillo Ya prisionero y maniatado y triste Sobre la tierra quejumbroso brama El más hermoso de la fértil Vega Blanco novillo de tendidas astas Llega el verdugo de cuchillo armado El bruto ve con timidez el arma Rompe el acero palpitantes nervios, chorros de sangre, la maleza esmaltan. Retira el hombre el musculoso brazo, el arma brilla purpurina y blanca. Se queja el bruto y forcejeando tiembla, el ojo enturbia y la existencia exhala. Remolineando por el aire, vuelan los negros guales. De cabeza calva, fijan el ojo en el extenso llano y al matadero desbandados bajan. Brama escarbando el arrogante toro que oye la queja en la vecina pampa y densas nubes de revuelto polvo tira en la piel de sus lustrosas ancas. Poblando el valle de bramidos tristes, corre el ganado por las verdes faldas Huele la sangre Y el olor a muerte Quejas y gritos de dolor le arranca Los brutos tienen corazón sensible Por eso lloran la común desgracia En ese clamoroso de profundis Que todos ellos a los vientos lanzan